hey que hay amantes de género linux y pensadores en proceso eh, este día revisaremos el sistema sys linux OS. Eh, es un sistema enfocado a administradores de sistemas eh, tiene un montón de utilidades de redes es una distro italiana que me la pidieron Me la recomendaron En mi grupo de telegram Quieren Unas <ríe> <ríe> eh, Ahí está en la descripción El enlace Bien pero Para hacer la revisión De este Vamos a mirar La página y cuál es su enfoque verdadero pues hay personas que piensan que se debería de promover esto cuando desde sus cimientos dice que es para administradores e integradores de sistema en todo caso eh, no es para personal principiante y tampoco es para personas que apenas se, se ponen en este mundo de Linux y es porque además de todo eh, está bien segmentada si es Linux o oh. <tose> Ustedes la página principal, syslinuxos.com. Aquí dicen: Mire, por integrador de sistema, para integradores de sistema. Es una distro italiana que viene en sabor mate eh, y genón yo bajé la versión de mate aquí solo el mundo global y vamos a traducir esto al español para que nos demos una idea y que se vea que desde los sinuertos esto es para personal avanzado Mira, dice HisLinux para integradores de sistemas es una distribución en vivo de GNU Linux basada en Debian diseñada para integradores y administradores de sistemas ofrece un entorno de red completo que está organizado para integrar varias herramientas de software con otras agregadas por el amigo que realiza la distro y tiene una interfaz amigable que usa MATE y tiene un sinfín de utilidades muchas de ellas repetidas lo cual además de que para no es para personal principiante este sistema hace que tengamos demasiado blockware tiene cosas de redes virtuales privadas, bpm varios controles de control remoto, varios navegadores, así como Wind, Wild Wire, Shark, EtherIpe, EtherCap, Nmap y está basado en Debian 11 Bullseye. y aquí, aquí hay algo grave, que es el kernel 5.16 que ya está obsoleto ahorita el estable el que está diferente a los nps es el 6.1 y aquí le ponen el kernel 5.16 y no es que sea una diferencia de que no hayan actualizado el sitio sí. pues vienen al entrar Tienen kernel 5.16 Tienen kernel pack por de Debian que en la práctica está obsoleto son cosas que deben de mirarse con pinzas pues no puede estar uno con una utilidad tan antigua bien tenemos muchas aplicaciones, entre ellas lo normal de mate, calculadora y caja, mate terminal, incluso tiene terminator. Y es que ese es el problema, demasiado de lo mismo. Ya estás aquí, 1, 2, 3 cuatro cuatro navegadores cuatro web browser esa es una exageración directamente cinco aquí está tor browser también cinco navegadores por más que se necesite un, en mi caso específico de la de los integradores de sistemas o sys linux o sea administradores de sistemas no creo yo que esa exageración sea oportuna bien por ejemplo aquí tenemos angry ip scanner que es una herramienta que amandísimo monitoriza direcciones ip white que es analizador de protocolos de para solucionar problemas en redes de comunicaciones también quiero ver a an, mi que es para compartir eh, tu, tu escritorio remotamente tu máquina así las personas de manera remota pueden ayudarte a darte soporte también tenemos página etcher para grabar nuestras memorias con un nuevo sistema eh, está en el, map, en el map que efectúa rastreos de puertos eh, además de sondear redes de computadoras incluyendo equipos y sistemas operativos bien están máquinas virtuales como oracle virtual box eh, desde un inicio esta, esta distro está dedicada a Personas de un alto nivel de conocimiento profesional. Eh, estoy realizando la revisión porque un suscriptor en el canal de Telegram me, me pidió la revisión. Pero para los, donde estamos la mayoría que es un uso estable y y generalmente para navegar esta distribución está llena de bloatware eh, además tiene muchas utilidades de sistemas y de redes que en el día a día una persona que no se dedica a ese tipo de situaciones no las va a utilizar claro que es como todas las distribuciones linux y si quieres que creer quiere, vos pues, lo puedes utilizar pero no te la recomiendo para una persona que no se dedica a este campo no la recomiendo ni un poquito y si sí, amigo Luis de telegram no no creo que la vaya a utilizar eh, no, no sé si dijiste que vas contador pero igual aquí lo único que puede servirte de esto es este LibreOffice calc ya que tiene que ver con tu profesión pero de ahí aunque sea la navaja suiza como dice aquí no hace falta instalar nada es una navaja suiza pero claro aquí lo deja muy claro y entre paréntesis, para integradores de sistema, para sysadmin, eh, eh, administradores de sistema e integradores, ese es un nicho y pues en su campo debe ser prolífica, claro no, no la estoy demeritando, aunque no la recomiende, yo podría utilizar esta porque utilizo Angry IP Scanner, Nmap y y también Wireshark por más eh, cosas que tengo con unos amigos, pero de ahí en fuera. Es bien difícil que alguien utilice todas estas herramientas. Watch, imagínense. o Wine, que no le veo el sentido en una distribución para, para personas avanzadas en redes. O lo de LibreOffice, tampoco tiene su nicho aquí, ni ni idea por qué lo han incluido. Lo que sí quiero que se lleven de esto es de que tiene una personalización excelente. Me gustaría tener un sistema con esta personalización. Claramente no va a ser este. Porque por más que sea estable, esté basado en Debian Bullside, eh, no no compensa Imagínense que es una imagen ISO de 4.4 megabytes porque tiene todo este bloatware, todo este bloatware o sea, no lo compensa a mí. y la verdad es que para lo que la mayoría de personas que entramos en este mundo necesitamos no es necesario bien eh, como les digo la personalización es excelente eh, muchísimas gracias amigo de telegram por pedir esta distribución no te la recomiendo pero sí eh, me da gusto que me hagan recomendaciones y pues cualquiera es bienvenida, muchísimas gracias por entrar en video y eso es todo, muchísimas gracias.